Debemos resarcir, ya varios se refirieron a esto, la deuda ambiental, reconstituyendo los bosques nativos que impidan que los sedimentos erosionados de la agricultura extractiva lleguen al embalse para que el embalse de Itaipú no se llene, no se colmate, que es lo más valioso de Itaipú.